Y apreciados Bello Galindo Eder Castro Y Agustín Jiménez Y es de Adiós caminito verde, adiós caminito verde, me voy para no volver. Adiós caminito verde, adiós caminito verde, me voy para no volver. Una sucena marchita, una sucena marchita y adiós cabellito blanco, una sucena marchita, una sucena marchita y adiós cabellito blanco. Recordad, a Alberto Barraza, Jamil Figueroa, y Alfredo Belleño, con cariño. Con la punta en mi pañuelo, con la punta en mi pañuelo Te vengo a decir adiós Con la punta en mi pañuelo, con la punta en mi pañuelo Te vengo a decir adiós Primo, Carlos Alvear, Juan Navarro y el Gutiérrez Mucha fuerza, mi hermano.